El Centro de Diagnóstico y Atención Primaria inaugurado por el presidente de la República, Danilo Medina, hace más de 20 días, empezó este lunes a ofrecer servicios a la población. La información fue ofrecida por su directora, Marcela Villa. Y ya hoy formalmente iniciamos con los servicios de consulta en pediatría, ginecología, medicina interna, eh, psicología, fisiatría, y eh, ya mencioné ginecología verdad y pediatría. Este, bueno, este es un centro que está dentro de lo que son las estrategias de salud y en el día de hoy, pues, previo ya de posteriormente de la, de la inauguración, se tomó un proceso la parte de, de la entrega y bueno, ya hoy la, la, la apertura, creo que las personas realmente estaban eh, muy estaban solicitando tanto la población como nosotros, eh, ya pertenecientes al Servicio Nacional de Salud. Después de terminada esa etapa, entonces ya estamos aquí para recibir lo que son las, eh, los pacientes que tienen que acudir al centro por referencia. El moderno Centro de Diagnóstico y Atención Primaria está dotado con equipos tecnológicos de última generación. Bueno, ya el equipamiento está, vamos a decir, en un 90%. Hay ciertas cosas que son cuestiones de detalles y algunas cosas que todavía están pendientes de entrega por OISOE. Y bueno, la, yo en una o dos semanas eh, nos estuvimos comunicando con ellos y ya esa parte va a estar resuelta. Pero en lo inmediato ya estamos resolviendo con lo que tenemos a mano. No, es libre de costo. Eh, esto simplemente tiene que venir con ese referimiento. Eh, también la parte ya del Servicio Nacional de Salud. Están entrando en negociaciones para hacer lo que es el contrato para aceptar el seguro subsidiado, pero no tienen que pagar ninguna diferencia. Esto es, como le dije, es una estrategia de salud. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco